Muy buen día. Los doctores Lino Meraz, Rodolfo Alan y su servidora Marina Sánchez, ingeniero en computación y maestra en administración, agradecemos a la revista Ciencia ErgoZoom por la publicación del artículo Factores que influyen en la adopción de sistemas de información en las micro, pequeñas y medianas empresas del vino del Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe se encuentra ubicado en el estado de Baja California, es la principal región vitivinícola de México, es un referente de turismo enológico y cuenta con vinos reconocidos a nivel mundial. En él se encuentran diversas empresas dedicadas al cultivo de la uva y a la producción del vino. Por otro lado, los sistemas de información, cuando se utilizan de manera adecuada, ofrecen beneficios y mejoran el desempeño de las empresas. En el sector vitivinícola, los beneficios son en todas las etapas, desde la viticultura hasta la comercialización del, y distribución del vino. Ofrece beneficios, por ejemplo, como optimización del riego, planificación de la vendimia, gestión de parámetros con posibilidad de alarma, control de mermas, reducción de tiempos en la distribución y comercialización, acceso a nuevos mercados, mejora de la imagen de la empresa, entre otros muchos beneficios. El artículo presenta un instrumento desarrollado para medir los factores que influyen en la adopción de sistemas de información en las empresas vitivinícolas. Este instrumento puede ser utilizado en otras regiones vitivinícolas. Está basado en el modelo TOE de Tornas y Fletcher 1990, que contempla factores del contexto tecnológico, organizacional y externo de la empresa. En el contexto tecnológico estudiamos los factores ventaja relativa percibida, complejidad percibida y observabilidad establecidos en la teoría de la difusión de la innovación de Rogers. En el contexto organizacional, se estudiaron los factores capacidad de los empleados, costo percibido y apoyo financiero. Y en el contexto externo, los, los factores presión de los clientes, presión de la competencia y proveedores de sistemas de información especializados. El artículo eh, se presentan los resultados de una encuesta eh, hecha a 25 empresas vitivinícolas, donde nos contestaron los dueños y los gerentes. El artículo reporta los resultados descriptivos y relacionales. Los autores agradecemos su tiempo y los invitamos a consultar